Yo tenía que destruir un, sí, un camión o un coche, ¿no? Me vengo a esta casa. No hay nadie. Vale, voy cogiendo munición. Vale, me eh, man... matado a uno. Ah, o sea que ha sido. Sí, estoy aquí. ¿Por qué? No, me casa que no hay nadie. Ah, pues estoy en todo... <risa> en todo el ¿En en, en en ¿no? en to la... to salseo. Ya voy, ya voy, ya voy. Precisamente, pues mira, te marco. Estoy aquí, no sé si te sale. Sí, me sale. Voy a pasar a la casa amarilla. Aquí. He entrado a lo... A lo corcuera, no el, el, el, el, <risa> el de la, sí, el hijo de puta, sí, oh, tengo escudo de bidón, vale, de uno a 2 voy hacia dónde estás. Vale, bueno, pues me he zumbado a tres en un momento Hay otro ahí dentro ese es el que me acabo de cargar, ¿no? Puede un ser amarillo? que haya salido Hombre, no sé si... Bueno, si te subes aquí conmigo Puedo echar por el bidón. Debajo, Tú por arriba y yo por debajo ¿Dónde No, he hecho... aquí hay, una, una, hay un NPC, capullo Ah, vale, es que de, desde lejos Vale, Oiga, aquí he hecho el bidón aquí, sí He hecho el bidón aquí Que tienes que ver más vídeos de TikTok, porque en TikTok es como que editan distinto. Como que gente, ¿sabes? Yo no te sé explicar. Pero, Pero como. como gente... Pero ver vídeos de gente, dices. Sí. Te pones en el ordenador de TikTok. ¿Contratamos hasta viva? Sí. Espera, voy a hablar con ella. Vale, contrata ¿Qué? Sí, te has disfrazado No des al salto ¡Ah! porque... No, solo muévete y te vas escondiendo Y cuando veas qué tal, en cuanto le des al salto se te quita el disfraz Me cago en la puta Pues yo pensaba que era... El sí, y luego hay, y luego hay uno, uno más adelante Es de arbusto Ojo que me disparan Me disparan del otro a la calle Joder, no me jodas, si te ha hecho perder el disfraz. Así, podemos, así no podemos hacer, amigos. Toma, aquí tienes una de las que se transforma. Ah, eso ya lo he hecho. ¿La semanal? Sí, la de evolucionar. Espera, a ver. La metralleta la está chetada, ¿eh? Semanal. Si Para ser ráfaga, tío, no se te sí, va nada, Sí, tío. tengo que comprar, solamente me queda en un curatronic. Ah, y luego hay misiones de semana 1 Yo he hecho la de semana 0 Toma, tú ¿Ya? ¿Dónde? Aquí, el coche Ah, sí, sí, tengo que hacer las piezas Que... Vale, tengo una pieza Eran tres, ¿no? Sí. Aquí hay otro. ¿Dónde? Ah, vale. Que resulta, claro, las misiones de la semana 1 las tengo sin hacer. Ah, yo también, mira, se ha hay que cazar Curatron, Curatronic Pues mira, compro en el Curatronic más, soy Jones. Te sí, claro. Ya ah, está, vos, ya me han mandado. para probarlo sobre el debute, debute, ha subido de nivel. Pero ya Soy un tío peligroso. Sí. <risa> Con una pistola. Alégrame el día. Pues no eres tú nadie. Joder, le tengo que poner esa que sale. En verdad la guapa es la primera. Esa era de sucio, ¿no? Sí. ¿te gusta la bomba esa que te hace volar? Eh, veo que la usa mucho la gente y yo no. Y creo que habría que empezar a usarla, tío. Bueno, pues yo me voy a llevar la buggy. A ver si bugueo alguno para que baile. Hasta que encuentre una granada, claro. Ah, oh, mira, aquí. Pues ya está. Sí, y se te concederá. Joder, <risa> pues hemos limpiado el.. Vamos el, sí, el, cuantos el, entre el, El entre los dos el barrio. Aquí hay balas, que tú eh, pasa por encima como, como, y se ve que no te gustan. ¿Cómo sería la calle nuestra? Sí. <risa> o sea, vamos. Un contratito. Así se mata mi puto barrio. Aquí hay un fuerte, un búnker portátil. ¿La has hecho? ¿La misión? Sí. A ver qué misiones hay en semana 1. Yo tengo una llave. ¿eh? Abre puertas cargando contrallas en condominio y seguros sin, ag sin agobios. Caza animales diferentes, son tres. Conduce diferentes tipos de vehículos cromados. Hostia, ¿hay vehículos cromados? Si los croma, sí. Tienes que echar... Cromo? Hay que echar la mierda esa, ¿no? Cómprale un objeto a Pantera, Mackey y el agente de seguros. Uno de ellos. A ver si hay alguno cerca. Mira, tenemos cerca. En pisos picados. Espérate. Tenemos a alguien cerca. A ver, nos acercamos. Pero está fu está fuera de zona. Pisos picados ahí. No, este mejor. Este. A ver. Tenemos un minuto... ...30 segundos. Buah. Me hay, hay, que, hay que comprarle un objeto... Y ya estáis volvernos. Mal, chico. Estoy objetos desde un vehículo, ¿ok? Venga, coño. Da igual, queda un minuto. Luego podemos salir a pie. Mira, ahora no Tiene que estar el menda por aquí pululando. ¿Aquí? ¿Dónde? Ah, está dentro de.. Yo, yo voy, voy a ir a verlo. Está en la gasolinera dentro. Este, ¿no? Pantera. Sí, cómprale un objeto. ¿Está la misión? Eh.. Sí. subo de nivel. Bueno, vale. Cuando me la compro, pues me llevo esto. Coge el coche. Dale gasolina, ya que estás. Gente, gente, gente. Veo pasos. El camión tiene que estar. Estoy llenando el depósito. El depósito está lleno. Ven. Voy es tuya. Vale. Estudie árboles. Pero está más gordo. Venga, seis cosas más. Uy, un lobo. ¡Ah! Se, ha se ha bugueado, tío. se ha bugueado. Vale, pues <ríe> El lobo <ríe> está encima. Vale, me bajo aquí. Me saca ese chato cromado. Hay que abrir puertas también, cargando contra ellas. Vale, pero eso es en, en sitio. Infrinja daño a oponentes mientras te deslizas. Escopeta de palanca. Ha rodar una roca desbocada. Con una patada de deslizamiento Bueno Sí, eso es lo de, ¿sabes, no? Lo de cuando derrapas por el suelo Que ahora golpeas Es una no, meta no. mecánica nueva bien en la zona pero vamos, estás ahí eh, ¿qué decías de vehículos cromados? eso, que hay que cromar ¿y qué? ¿y la ah, no, qué sí. dice? conduce, vale, perfecto uno de tres Puedo buscar otro. Tenemos un auto cromado. Vamos a buscar otro. Joder, macho, ¿y esto no lo puede hacer Battlefield, tío? Es cromar vehículos, ¿eh? No, y, y hacer que seas un, un cromado. Era un vehículo. No, no, pero ese conducir. no se puede conducir. que yo las he visto semanales abre puertas cargando en condominio colgante mira aquí, aquí está la piedra desbocada que hay que hacer aquí pues espera cromarlo algo no a rodar una roca desbocada con una patada de deslizamiento ah. Ahora, ¿cómo es lo de la patada? Gente Pasos, pasos, pasos si me quitan el puto cartelito están, están reviviendo Me disparan por la espalda a la vez No lo veo ¿Hay un tiene el globo a ¿eh? tu Tú... ¡Oh! ¿Quién me da? Bueno, si es que estoy en un, en un diagonal de dos tíos Tienes un tío allí Y otro tío allí detrás Vale, el de allí detrás, el último que te marca, Está entretenido con el de allí Creo que me puedes revivir Y están saliendo balas de ahí arriba Lo has matado, lo has matado. Ya no te deberían de dar. ¿Tienes botiquín? Tengo yo. Botiquín no. Tengo... Te doy uno. ¿Y tienes escudo? Tengo minis Ya, ya me cura El escudo sí que me cura Vale, no? Dónde están los tíos, no... Sí, no tengas prisa Porque... Ah, vale, guay ¿Quién tiene prisa? Soy un puto temil ¿Cómo no voy a tener prisa? ¿Sara Connor Me cago en la puta. Aquí. ¡Buena! Oh. Sabía yo que tenía que cromarte. <risa> Madre mía. Espero que no me den un tiro en la camocha. He echado todo el jugo, lo sabes, ¿no? Sí, sí <risa> Quedan dos y no tengo nada, tío No tengo nada, estos hijos de puta que tienen minis Yo tengo dos minis Yo tengo aquí seis Pero vamos, que la mini no me ponen vida por favor, por favor, por favor, por favor Nada, nada, su puta madre Ah, espérate, cromao Cromao ganas vida eh... ¿Sí, ¿Ellos han llevado todas las frutas? Voy... Voy... Bueno, no voy, me espero aquí. Pero... Tienen que estar... Por el centro, tío. Sí, quedamos nosotros dos y ellos. A menos que haya suerte y sean uno y uno. No creo. ¿Necesitas que te crome? Bueno, si me cromas... No viene mal ¿Y el cromado que hace que, que te... lo veo? Claro. Uno al suelo Esa es historia Solo queda uno ¿Qué llega por arriba? No te ve, no me jodas, no tienes un arma. Madre mía. <risa> Dios. Oh. Y tenía corona, tío. Se ha hecho de rodar el final. Sí, ha ah, sido sí, buena partida. ¿eh? Sí. Has recuperado dos veces por lo menos. Vamos, vamos, vamos.